Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a estar hablando de nuestro juego favorito, MLB The Show. Vamos a estar centrándonos en esta parte, en lo que es el modo de juego Road to the Show, que es el juego más habitual, el modo más habitual que solemos usar, aunque tiene diversas facetas de juego. Tiene el modo franquicia, el modo temporada... Eh, pero solemos usar mucho el juego road to the show y este año eh, road to the show 2018 vamos a estar dando detalles ¿no? sobre los cambios diversos cambios que se han estado haciendo eh, que la franquicia de sony eh, Sony san diego ha estado haciendo sobre road to the show empezamos road to the show es actualmente el modo de juego de béisbol de simulación de mlb The show es el más famoso de hecho, no hay otra franquicia de juego de deporte de béisbol que le haga la competencia a ah, MLB The Show. El modo en el que jugábamos o en el que jugamos eh, Road to the Show no ha cambiado mucho desde sus inicios. Eh, por allá cuando empezó en el 2007 con aquella carátula, en la parte principal aparecía David Wright, el tercera base de los New York Mets entonces no ha cambiado mucho el juego desde entonces como siempre sabemos que nos creamos un jugador eh, participamos en juegos en las ligas menores eh, a, hacemos algunos que otros entrenamientos para ganar puntos de experiencia eh, con los puntos de, de experiencia que ganamos en los juegos y en los entrenamientos pues los usamos para mejorar nuestras habilidades eh, nuestras estadísticas con el objetivo, obviamente, de ser llamados a las Grandes Ligas. Este este objetivo no ha cambiado desde que la franquicia tiró en el 2007 el primer eh, juego de MLB the Show, ¿vale? Sigue siendo lo mismo hasta ahora. Pero este año las cosas han cambiado. ¿Por qué han cambiado? Bueno, bueno, porque este año Road to the Show y su desarrolladora Sony San Diego ha renovado uno de los elementos clave de Road to the Show su sistema de progresión después de escuchar los comentarios de los jugadores y atletas profesionales el estudio eliminó por completo las microtransacciones del modo eliminando la controvertida opción de ganar para ganar en la que podías comprar puntos de entrenamiento como un atajo para con, para construir un jugador All-Star eso de que antes acumulábamos puntos para atribuir, atribuirlos luego o a sea, poder, contacto, eh, habilidades como por ejemplo fildear, todo eso ha cambiado. ¿vale? Dice, dice a continuación, de hecho ya no tendrás que asignar puntos de entrenamiento a tu jugador, sino que con tu desempeño en el terreno de juego irás moldeando a tu jugador hasta alcanzar ser un hall of fame, que es lo que todos queremos al final de, de nuestra historia en ese, en ese modo de juego. Y ojo, no podrás subir tus habilidades hasta 99 como hacíamos anteriormente, sino que mediante objetos como guantes o bates eh, y demás irás subiendo poco a poco. Por lo tanto, el desempeño en el campo es lo que determinará principalmente el ascenso o caída de los atributos de tu jugador. O sea Cuanto mejor te desempeñes en el campo, mejor serán eh, tus habilidades y mejor será tu desempeño. O sea, por lo tanto, irás subiendo y irás escalando eh, en las habilidades. Que no es como antes, que a lo mejor por juego ganabas, yo qué sé, eh, vamos a ponerle 300 puntos y podías esos 300 puntos ponérselo pues, a bateo, a toque de bola, en fin, eso ya queda eliminado. Comentó Ramón Russell lo siguiente, dijo, queremos que se concentren en jugar el juego y que mejorar a, a, al jugador se, ha, se haga por lo que estás haciendo en el campo. Es decir, lo que acabo de explicar, que tus habilidades mejoren por cómo tú juegas, no por puntos que ganes. Esto lo dijo Ramón Russell, diseñador y de juegos y especialista senior. De la, de la comunidad de Sony San Diego en una entrevista telefónica a principios de esta semana. El modo Road to the Show de MLB 2018 comienza con la creación de un jugador. Puedes elegir comenzar desde cero o en lugar importar un jugador desde MLB The Show 2017, o sea, del año pasado. O tomar como referencia a un jugador de las grandes ligas como tu mentor. Esto es importante. Atención los desarrolladores han dicho que dedicaron mucho tiempo a ofrecer más opciones y elecciones más realistas particularmente en el área de peinados y vello facial si puedo, si han podido ver algunos que otros cortes en youtube han mejorado mucho lo que son los cortes de cabello hay diferentes cortes de peinado y demás ¿Vale? también se han preocupado en mejorar los tonos de la piel para hacer que los jugadores se vean más realistas eh, eh, un poco más, ¿no? que se vea un poco más realista la piel, que, que, que parezca más real atención, uno de los mayores cambios uh, aparece después del proceso de la creación, una vez que ya hemos, nos hemos puesto hemos elegido el color de que vamos a llevar de nuestros guantes, de, de la gorra cómo la vamos a llevar, si llevaremos gafas o no, de la creación eh, uno de los mayores cambios aparece después del proceso de creación ahora en Road to the Show podrás usar un modo parecido al de la NBA 2K, es decir, podrás emular un jugador, o sea usarlo como prototipo. Según Sony San Diego ha presentado prototipos de jugadores para Road to the Show. Como puedes ver en la pantalla aquí, hay una gran variedad de prototipos disponibles. 6 para jugadores de cuadro, 5 para jardineros, 3 para lanzadores titulares y 2 para closer, o sea para cerradores. Para un total de 15. Y su elección, es una expresión del tipo de jugador de béisbol que estarás tratando de ser. Es decir, tienes la opción de, de, de por ejemplo, querer ser como, yo que sé, como Joanny Céspedes. Pues vas a, te, vas, vas a trabajar en el área en el que Joanny Céspedes pues, mejor se desempeña. Por ejemplo, conocemos a Joanny Céspedes que, que es un jugador de poder. Entonces, digamos que tu jugador se va a centrar más, se va a centrar más en esa área de poder. Um, sigue diciendo, la pantalla de selección ofrece información de fondo sobre cada prototipo, incluyendo sus pros y sus contras. Es decir, si tú eliges a, a Johnny Céspedes, sabes que vas a tener un jugador de mucho poder. Pero claro, um, Johnny Céspedes no es un jugador de mucho contacto. Entonces, cuando tú creas tu jugador emulando a Johnny Céspedes, sí, vas a tener mucho poder, pero um, no vas a tener tanto de contacto. Eso que quede claro. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, eh, jugadores, eh, jugadores como... Aquí dice, por ejemplo, están Puedes elegir un jugador mmm, denominado Bull Hawk en los jardines, ¿no? Que están representados con Kenny Lofton y Dick Gordon. Puede que estos dos jugadores eh, no jueguen con poder de bateo, pero sí harán sentir su presencia con gran... Velocidad y defensa, por lo que hemos dicho Si tú haces a un jugador al estilo Ball Hawk Pues más o menos tendrá la representación de Kenny Lofton y Dick Gordon De Kenny Lofton sabíamos que era muy bueno en los jardines, y que era muy rápido De Dick Gordon sabemos lo mismo, que es muy bueno con el guante y Que es súper rápido, es capaz de robar 30 bases por año Tre 30, 30 es poco Es capaz de robar 50 bases por año y un poco más, o sea que es muy rápido y, y roba muchas bases, por lo tanto nos destacaremos más en esa área si emulamos un jugador Bob Hawk. ¿Qué pasa si elegimos un equivalente a Mr. Wizard que lo representan Ozzy Smith y José Altuve? Pues la mayoría de los prototipos son adecuados para ciertas posiciones primarias y secundarias, y si juegas en otro lado, tus calificaciones recibirán un golpe. Es decir, debes crear tu jugador según la posición correcta. Si lo creas siendo un ball hawk como hemos dicho antes, como Kenny Lofton y Eddie Gordon, luego no pretendas cambiarlo de posición, porque puede que no logres triunfar, como hemos dicho. Tu jugador se va a centrar más, tus habilidades se van a desarrollar más como jugador defensivo que ofensivo. Entonces, eh, como hemos dicho, un, un Wizard vendría siendo Ozzy Smith y José Altuve, digamos que mm, son más dinámicos estos dos, ¿no? ¿Qué pasa si quieres hacer un jugador al estilo Mr. Confiable, que los representan Carl, Ri Carl Rickem Jr. y en Pedroya. Bueno, pues que estos dos están más adecuados para jugar cualquier tipo de posición en la que los pongan. ¿Por qué? Primero porque tienen un brazo fuerte y seguro y seguro porque tienen la capacidad de hacer contacto con la bola. O sea que estos dos los puedes elegir para cualquier, eh, cualquier posición que quieras. Tendrás que hacer un balance de esos detalles, evidentemente, que, que te compensa si ser un jugador de contacto, si ser un jugador de poder. Tienes que, tienes que saber lo que, lo que quieres en cada momento o, o lo que quieres lograr con tu jugador. A ver, entonces, cada prototipo tiene dos puntos fuertes y uno de debilidad. Todos se relacionan con los nuevos límites y atributos del sistema de progresión. El prototipo que elijas determinará el punto de partida y el límite inicial para cada calificación de tus jugadores, es decir, si tú eliges un Johnny Céspedes, a lo mejor el punto de partida comienza con 60 y el punto de contacto con 40, es lo que te quieren dejar dicho aquí. Para los atributos vinculados a sus, a sus puntos fuertes, verás altos o sin límites. Por ejemplo, un jugador con el prototipo de Mr. Fiable puede tener contacto y visión desde 0 hasta 99. Es decir, no tiene, no tiene límites. A continuación dice, The Wizard está limitado a solo, a solo 40 en poder, contra zurdos y diestros. Y ambos atributos comienzan con un mísero 10. O sea que comienzas con 10. y eliges emular un wizard tienes que saber que eliges empezar con un mísero 10 en poder el equipo con los el equipo como los guantes o los bates y demás que usemos es la única forma de evitar los bajos rendimientos con estos porcentajes tan bajos es decir que si tenemos guantes compramos guantes compramos es cierto que las micro transacciones se han eliminado pero eh, podemos comprar guantes, podemos comprar bates y demás que hacen que, que suban. Bueno, ahora lo veremos. Dice, en MLB The Show eh, ha ofrecido mejoras basadas en equipos desde 2015. Por lo tanto, si tienes un par de spike, spike es los botines, ¿no? Con lo que juegan los, los beisbolistas. Eh, si tienes estos spike de diamantes, pues, por ejemplo, con más 14 de velocidad, los zapatos aumentarán el atributo por encima de su límite. Es decir, si yo de velocidad tengo 30 y me pongo unos spikes de 14, pues evidentemente va a subir mi rendimiento eh, al correr. MLB18 aplicará este sistema si importas un jugador del año pasado. Es decir, subiendo uno que ya tengas de MLB The Show 2017. Elegirás un prototipo después de importar tu jugador, pero no cambiarás tus atributos inmediatamente. Entonces, si ingresas un jugador con 99 del año pasado, o sea, de MLB The Show 2017, que lo tengas todo lleno con 99 de bateo, de fildeo, de poder, de contacto, lo tienes todo en 99. Cuando empieces a jugar eh, en MLB The Show número 18, todo estará a 99, pero... Eh, claro, con el tiempo irás viendo que esos atributos irán mermando, porque el sistema de progreso ahora es distinto. Y desde ese punto en adelante solo podrás mantener las habilidades donde realmente seas bueno. Donde no lo seas, va a caer. Es decir, yo ingreso a un jugador con la cuenta que... Con, o sea, yo subo un jugador a la nube ahora con mi PlayStation 4. Eh, que un jugador que yo tenga, que tenga 99 de poder, por ejemplo, lo subo a MMB The Show número 18, claro, voy a tener las mismas habilidades, pero como el sistema de progresión es diferente, pues claro, mi jugador se va a ir desarrollando en las habilidades que yo sea bueno en el terreno de juego. Donde yo no lo sea, evidentemente no va a ser bueno. O sea que van a bajar los puntos. Sony San Diego Studio... También ha revisado por completo la forma en que con, construyes tu videojuego Road to the Show. En el pasado ganabas XP, eh, llamados puntos de entrenamiento, en función de tu rendimiento en el campo. Cuanto mejor lo hacías en los juegos y sesiones de entrenamiento, más puntos de, de entrenamiento obtenías. Y por supuesto, también podrías gastar dinero real por monedas de juego, que luego podrías usar para comprar montones de puntos de entrenamiento. Esto ya no es posible. No es solo que las microtransacciones han desaparecido de Road to the Show. Sony básicamente ha eliminado los puntos de entrenamiento por completo. En su lugar, hay un sistema eh, parecido al de la serie NHL de eSport y su modo de carrera V a Pro. En la MLB 18, MLB número 18, las cosas específicas que haces en los juegos Determinan cuáles de tus atributos suben Y cuáles de tus atributos caen ¿Vale? Obviamente, esta configuración te quita el control A manejarlo todo Claro, tú ya no tienes el control de todo El antiguo sistema tenía un enfoque orientado a los resultados El modo de otorgar, de otorgar puntos de entrenamiento por lo que hacías y ponía menos énfasis en cómo lo hacías, eso ya no será posible, o ya no será así. Cada temporada, eh, tu jugador obtendrá 25 sesiones de entrenamiento, conocido como Focus Training. Estos ejercicios te permitirán elegir un área específica para entrenar. Esta es una manera de aumentar tus atributos fuera de, del rendimiento en lo que es el terreno de juego. Lo que permite, por ejemplo, elevar esa calificación de velocidad para que puedas tener más éxito robando bases. ¿Vale? Si tienes 30, cuando comienza la temporada te dan un margen, pues puedes ir aumentando. Entonces, eh, hay que tener en cuenta que Focus Training no reemplaza los ejercicios de prácticas anteriores que teníamos. Esos minijuegos aún existen, aunque los verás con menos frecu frecuencia. Focus Training también ofrece su propia opción clave. Fuera de los límites de atributos impuestos por la debilidad de su prototipo, muchas otras clasificaciones comenzarán con límites suaves. El poder de Ball Hawk está limitado a 65. Y el límite podría ser menor al inicio de tu carrera, 50 por ejemplo. Puedes obtener hasta ese límite inicial a través del juego y el entrenamiento pero la única forma de elevarlo al límite máximo es a través de un tipo específico de focus training. Trabajar con un compañero de equipo que se especialice en esa área. Merka, uno de los diseñadores del juego, dio el ejemplo de los New York Yankees, donde un bateador que busca aumentar su poder podría entrenar con alguien como Aaron Judge o Giancarlo Stanton. Esta configuración se trata de crear esa sinergia entre el usuario y su equipo, dijo Merca. Claro, si yo soy un jugador de contacto y quiero llegar a ser un jugador de poder, pues en los Focus Training trataré de entrenar con Giancarlo Stanton o con Aaron Judge para conseguir poder. Es esto lo que nos quieren dejar dicho. Hay un cambio más notable en Road to the Show número 18. Ya no eres el chico más listo que todos esperan tener. No eres el prospecto muy promocionado en una organización, dijo Russell. Eres una selección del draft como cualquier otro jugador. Se trata de... No es donde comienzas en la vida, sino donde terminas. Así que esa es la historia que estamos contando este año, dijo Russell. No estamos haciendo una experiencia on rails, explica Merka. La progresión se basa en tu rendimiento, así que sí... Si todavía tienes ese potencial para volar a través de las ligas menores, simplemente hace que la historia del caballo negro sea aún mejor, en ese sentido, como si no estuvieras en el radar de nadie, pero hombre, realmente demostraste mostraste, estuviste a la altura de las circunstancias, así que, si todavía tienes la oportunidad de progresar, y progresar bien y rápido, si eres tan bueno en el juego. Todo esto es una movida arriesgada para Sony, evidentemente. Todo esto cambia la forma en la que habíamos jugado Road to the Show anteriormente, de hacerlo bien en el terreno para ganar puntos, pues ahora ha cambiado todo. Ahora, ahora tenemos que jugar bien en el terreno para poder ganar eh, eh, experiencia y sobre todo lograr mejorar nuestras habilidades. Así que durante años hemos jugado... Un modo de juego que nos ha parecido divertido, que nos ha parecido lo máximo, pero que necesitaba un montón de mejoras y Sony se ha propuesto pues, eliminar aquellas cosas que a lo mejor no, no eran de tan importancia para el juego y que ahora le van a dar un giro completo y más personalizado y sobre todo yo diría que más real. Más ajustado a la realidad. No podemos ser buenos en todos los aspectos de la vida. Yo no puedo ser bueno bateando, que dando jonrones, que robando bases. Hay un límite para todo. Y eso es lo que busca realmente MLB The Show número 18 este año. Así que nada, ha sido un placer compartir con ustedes esto, esta pequeña información que ha salido acerca de nuestro juego favorito, de nuestro modo de juego favorito. Manténganse aquí en el canal informados de todas las cosas que salgan acerca de este juego, eh, para mí es un placer tenerlos aquí, y sin más, si ha gustado el vídeo, pues suscribirse al canal, si no ha gustado, dislike, y no pasa nada, así que un beso, y hasta la próxima.